Hay una Minto, famosa... eso es lo que quiero que me cuentes. Bueno, pues es que es muy largo, pero puedo intentarlo. Una eso resúmilo. lo intento y hace, a, a, precisamente por, en base a estas cuestiones que estamos planteando, es lo que he querido involucrar a los alumnos. Decirles, a ver, vamos a ocuparnos del Gato Schrodinger, pero no solo del Gato. Que, ¿Qué libros leemos? No leas libro porque no tienes tiempo. Vete a YouTube y mira un par de vídeos. Hazte una idea. Eh, es un elemento falso yo tú, porque tú metes la, el, el, el gato de Redinger y te sale gente que dice ya te voy a dar una explicación del gato de Redinger y algunos se presentan como científicos es mentira, es una paradoja, por tanto no tiene solución, es así yo lo veo así de simple, pero yo lo puedo ver así de simple, pero hay mucha gente que no lo ve así de simple el gato de Redinger nos lleva al principio de incertidumbre y este nos lleva a elegir entre el determinismo y el azar y de aquí ahí salen, salen varios caminos. Por resumir, uno es el del entrelazamiento cuántico. Eso viene de la paradoja de Einstein, Podolsky Rosen. Que en su debate con Bohr, con Born y con Heisenberg, lo cual es un debate muy enconado. Eh, por cierto, un día te tengo que preguntar una cosa que me que explicar sobre el positivismo. Que está muy relacionado con esta gente. Entonces, Einstein propuso un experimento. Ya sabes que la teoría de la relatividad dice que nada puede viajar a velocidad mayor que la de luz. Es nuestra teoría más querida. Si falla la teoría de la relatividad, hay que darle la vuelta a todo para volver a construir. Entonces, la queremos con locura, es enemiga de la teoría cuántica. No, hay, no, se, puede, no se puede mezclar. Entonces... Lo que decía, si, si es que, interrúmpeme eh, porque es que si no, esto es... No, una, no, no, no, es, por Dios. Es, hasta el infinito, es que me parece, o sea, me parece eh, apasionante. Pues el, el, la historia básicamente de la paradoja de podolsky rosen dice que si hay dos partículas que están hiperenlazadas y cada una va en una dirección opuesta y dejas que pase, yo qué sé, un mes... Y si viajaban a la velocidad de la luz están separadas miles y miles y miles de millones de kilómetros. Si tú actúas sobre esta, esta no puede sentir nada, porque esta está tan alejada que no tiene posibilidad de que nada le llegue ni información ni nada. Ese es el entrelazamiento cuántico para el cual eh, Google ha donado 60 millones de euros. Y si, de horas. Y si, si y resulta de hecho. que si tú haces sobre esta partícula un experimento, esta lo siente instantáneamente, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? ¿Dónde nos falla? Vale. Y entonces principios? eso significa que no existe lo real. Eso lo propuso. Eso significa que no tenemos no, no, explicación no, no, no, me dejas, para eso. no me dejas, no, no me dejas. No, no, sí, eh, sí, sí, eh, este y Podolsky plantearon esa cuestión precisamente para decir que la mecánica cuántica no estaba completa, que le faltaban una serie de variables ocultas para poder explicar eso que no explicaban. Ellos le dieron la vuelta y han convencido a todas las universidades del mundo que enseñan lo que ellos decidieron. La interpretación de Copenhague, de la mecánica cuántica, no lo que decía eh, Einstein. Precisamente le dieron el contraejemplo que hicieron, fue darle la vuelta a la paradoja y convertirla en algo a su favor. A través del teorema de Newman, un teorema matemático, por eso es muy peligroso siempre decir... Hay un lenguaje matemático en el mundo. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Y además sé dónde podría atacar a la mecánica cuántica. Yo quiero atacar a la mecánica cuántica. Yo no quiero la interpretación de Copenhague. No me gusta, no la entiendo. Entonces, yo quiero atacarla. Sé dónde que atacarla. Y es en su linealidad. La matemática que nosotros utilizamos tiene una pega que nadie quiere ver. Y es que es lineal. En cuanto la matemática deja de ser lineal, entonces te entras en el terreno del caos. Y el caos tiene mucha amiga. Y es determinista. El caos es determinista. Amigo, yo amo el caos. No sé por qué. Será porque también amo a mi mujer y me da por eso. Entonces, yo amo el caos porque me vuelve al determinismo. Vale. Bueno, perdona. Perdón, pero yo no creo que estemos tan alejados, perdona. A ver, pero, perdona, pero ¿cómo hemos empezado? Si esto iba a ser un rollo, si tú y yo estamos de acuerdo en todo, ¿A en ¿A lo qué? básico. No, no, no estamos tan alejados, la cuestión es cómo interpretamos eso, esa, esos hechos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, la matemática lineal, porque esa es la cuestión, pero tú fíjate que me has acusado de que estaba dando vueltas circulares, claro, es que esta es la cuestión, ¿vale? Es que la, la, la, el acceso a la realidad o la realidad no es lineal. Es mucho más compleja que lo lineal. Y las matemáticas sí que sirven. Las matemáticas, que es una invención, que es una construcción humana, sirven en la medida en que sirven. Y no más. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Ahora bien. Eh, mí, yo sigo sin entender, ya que tú no me entiendes, yo sigo sin entender por qué eso niega lo real. O sea, lo único que entiendo es que no tenemos explicación para eso, pero no entiendo, pero de hecho, pero existe un hecho, según parece, yo lo, des, yo lo conozco por lo que tú me acabas de contar, que esas dos partículas, estando a, a, a, a una distancia extraordinaria, eh, son capaces de interactuar entre sí de modo simultáneo. Muy bien, luego esas dos partículas son reales, y esa acción y esa simultaneidad es real. Otra cosa es que yo no tenga explicación para eso. Pero, Pero a... claro, el tema es, no tengo explicación para eso, y entonces no existe. No existe la realidad no material. Es que esa es otra historia. Porque probablemente para la... la claro, ahí está la cuestión, la, la suposición de una realidad que trasciende la materia. Que eso es una experiencia humana. Eso es una experiencia humana. Secular. Perdón, secular no, eh desde que el hombre está en la Tierra. Es una experiencia humana, no es fácil, ¿eh? sería lo, lo metafísico. ¿eh? Esa es otra cuestión, ¿eh? mucho más compleja, porque por otro lado tampoco sabemos muy bien qué es la materia. Cómo distinguir entre lo material y no material si no sabemos qué coño es lo material. Y ese coño que no me lo quiten, porque es que es así. No, por favor, subraya exactamente tu discurso. Eh, hay cosas que no se pueden quitar. Además, perdona, es, es una manera de coartarnos la libertad de expresión. O sea, ese coño marca exactamente lo que Javier quiere indicar.